Hey chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution o Digimon Warfare, como le queramos decir. Y el día de hoy les traigo la información de los dos sorteos que vamos a realizar, aparte del nuevo sistema eh, de apoyo en el canal, ¿vale? Primero empezaremos con lo del sorteo, ¿vale? Va a haber un sorteo de pase de batalla, tanto para Warfare, o sea, puede ser para ambos, Warfare y Digital Master Adventure Evolution, no aplica, taiwanés, china, coreano, no aplica. Va a ser en diciembre para dar despedida a este año horrible que ha pasado. Como siempre, en la descripción de los videos van a encontrar eh, la información de quiénes van a poder participar, qué VIPs pueden participar en este caso, eh, qué es lo que deben de hacer, en este caso ver el video, o sea, entrar al video participante, dejar un comentario con su nombre de jugador, espacio, el... ¿Cómo se llama? El servidor que son, ok. No importa que sean Digimon Warfare, no importa eso. Solamente esto, eso para mantener un control. Y hasta el final viene un costo de este de vistas. En este caso, tiene cada video va a tener un costo de vistas. Que son en este caso son mil. Como se superó. Se otorgaron este dos visitas. Digo, dos participaciones. Esas dos participaciones se multiplican por el múltiplo de 10 de. Likes en este caso son 52, 2 por 5 serían 10, ¿no? Obviamente esto es en un evento pasado, eh, pero así va a funcionar, cada video va a tener la cantidad de visitas, se va a mencionar. Igualmente cada jueves o viernes estaré haciendo eh, la contabilización, posiblemente domingos, no lo sé, ¿vale? Pero serían los fines de semana. Con respecto al segundo... Esto tiene que ver con los que apoyan el canal, los sponsors, ¿vale? Les explicaré que es un sponsor. Son aquellas personas que pagan mensualmente al canal para apoyar el contenido. En este caso, tenemos en mi página principal, ustedes le dan clic a unirse, ¿vale? Les va a aparecer la información de, de lo que es un campeón, un ultra y un mega. Recuerden que todos los que sean sponsors reciben al mes una revisión de equipos gratuita, especializada, específica. Para ustedes, para su equipo, de acuerdo a sus necesidades Y ya los Ultra y Mega Que son videos y juegos, ok Posteriormente he agregado Una yogres que no he explicado, ok Se llama Batalla de Tamers, es el beneficio que otorga eh, Al igual, el Ultra y Mega Tendrían ese beneficio Batalla de Tamers otorga Que si tú te permaneces Por lo menos tres meses en yogres O dos meses en Ultra O un mes en Mega, vale Vas a poder eh, participar en el sorteo vale del pase de batalla el sorteo va a tener ciertas eh, restricciones en este caso tienen que ser por lo menos 10 personas que estén en yogres ultra omega vale 10 participantes solamente se pueden si llegáramos a tener 11 esa persona queda excluida y se espera para la siguiente ronda ok entonces una vez que tengamos los 10 digamos 10 yogres vale una vez que pasen estos 10 yogres durante 3 meses sería un sorteo del pase de batalla. Yo creo que puedo hacer el sorteo antes de que acabe este pase de batalla. Trataré, o sea, vamos apenas un mes. Así que espero co poder contar con su ayuda. Eh, para esto. Si llegamos a 20. Eh, 20 nivel yogres, ¿vale? Por ejemplo, 20 participantes se otorgarían 2, ¿vale? Es múltiplo de 10. Es una manera para yo otorgarles un retorno a lo que ustedes me apoyen. Para que ustedes también no digan... Pues estoy despreciando un poquito mi dinero, ¿no? O sea, el valor del yogres es de 1.5 dólares. El valor de campeón que la mayoría de mis sponsors son... Es de menos de un dólar. 1.9, algo así. Entonces, también matemáticamente... Les tengo pues algunos comentarios. Como por ejemplo, un pase de batalla vale 15 dólares, ¿vale? Si un yogres vale 1.5 dólares... Estarían gastando dentro de 3 meses prácticamente... Eh, 4.5 dólares, que sería casi un tercio del valor del pase de batalla. Entonces, tendrían 9 meses la posibilidad de ganarse un pase de batalla, ¿no? Y posiblemente pudieron haber gastado menos o la misma cantidad. Pueden haber gastado, no sé, 9 dólares, o pudieron haber gastado los, los 14 dólares, no lo sé. El chiste es tratar de yo regresarles un, una parte de, su, de sus apoyos. Retornárselo a ustedes Porque bueno, la verdad se lo merecen Y bueno, eso es lo principal Acerca de este nuevo, de este nuevo nivel Espero que estén interesados Digo, muchos pagan .9 dólares Por .6 dólares más Prácticamente podrían llevarse un pase de batalla Esto va a ser cada 3 meses Por cada vez que se queden 10 diez, diez este, En este nivel o superior ¿Vale? Cualquier duda de esto Si quieren unirse, cualquier duda pueden dejarlo en comentarios Puedo responder sus dudas y finalmente, bueno, eh, aquí tengo la lista para los este, sponsors de septiembre. Eh, me faltan algunos Digimons, como Sekidnat, Legendario Kirby, Jonathan Cruz, bueno, aquí tengo nuevos nuevos este, sponsors. Eh, las voy a trabajar, si alguien de ustedes me hace falta con su Digimon, por favor decírmelo. Si ya me lo dijeron ayer en el stream, pues este, no hay problema. Pero si, todavía les, si no aparece aquí su Digimon, por favor, este, no duden en mandarme mensaje o comentar aquí, yo quiero este Digimon. Recuerden que si son campeones, tienen que escoger un Digimon en tipo campeón que no esté disponible acá. Espero les haya gustado este video, sé que es algo diferente a lo que tardo en subir, pero quería mantener este, esta información al pendiente con ustedes. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.